Mi nombre es Rocío Salazar, yo soy compañera de La Marea MST y le voy a estar acompañando eh, en estos primeros pasos por la Universidad Pública, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y para nosotros es súper importante eh, seguir levantando la bandera por la educación pública eh, más en tiempos como los que corren cuando hoy 27 estudiantes so están siendo procesados, llevados a juicio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 ecosocialista y al servicio de la transformación social y por la absolución de los 27 estudiantes procesales. ¡Bienvenidas! Hola ingresantes, somos Franja Morada. Una agrupación estudiantil que está presente en todas las universidades públicas del país de hace más de 50 años. Queremos darte la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación se aproxima una etapa con nuevas experiencias. Por eso, desde Franja Morada, estamos para acompañarte durante todo tu trayecto universitario. Por eso organizamos estas actividades para vos. Grupos de estudio y clases de consulta, visitas a medios, jornadas recreativas, cursos y charlas académicas, viajes y muchas actividades más. Tras dos años de virtualidad por la pandemia, esperamos poder conocernos y compartir en las aulas la nueva normalidad, combinando la cursada presencial y virtual y garantizando la educación pública para todos y todas. Somos Franja Morada Comunicación, desde casa y desde la Facu, acompañándote desde el primer día. Hola a todos y todas del otro lado de la pantalla. Yo soy Vero, estudiante de Cuarta Audiovisual y formo parte de Sur Comunicación. Le damos la bienvenida a esta jornada de puertas abiertas y desde Sur te vamos a estar acompañando desde tu momento tan decisivo en qué y dónde estudiar, desde que te escribís hasta tu egreso. Hola, soy Dani de Institucional, te cuento que somos un grupo de estudiantes de la licenciatura y el profesorado en Comunicación Social. Entendemos porque pasamos lo mismo que vos a la hora de elegir una carrera dentro de la universidad pública y todas las emociones que se por eso te vamos a estar acompañando en este recorrido. Hola, soy Pau de la Orientación Gráfica. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como surfcc, en Facebook y como su comunicación. Ahí vamos a estar subiendo actividades como grupos de estudios, charlas, talleres, mateadas virtuales. y También para sacarte todas las dudas que tengas. Te invito también a que te sumes al grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviándoles toda la info oficial de la FAP. Los y las esperamos en esta nueva etapa que comienza.